Buenos días, eh, colegas y amigos de la historia, hace un día magnífico, con un sol esplendoroso hoy aquí en Galicia. Bien, hoy hablaremos de los historiadores. Me refiero a los historiadores en plural, porque a pesar de lo que parece, cuando estamos encerrados cada uno en nuestro cubículo, o en nuestro despacho, en nuestro archivo, la historia es un conocimiento que se produce colectivamente. A eso vamos a referirnos hoy. Para eso definimos, como solemos hacer, de una manera estricta y de una manera más amplia el concepto de, de historiador. En, en un sentido más estricto, digamos, el historiador es el profesional de la historia, el especialista en el estudio del, del pasado, eh, en nuestras universidades, en nuestros centros superiores de investigación, aquellos que tenemos la historia por oficio y nos paga eh, generalmente eh, a través del erario, del erario público para, para escribir y enseñar la, la, la historia. ¿no? El salto a la profesionalización de nuestra disciplina eh, se hizo, bueno, lentamente, eh, de, de, desde finales del siglo XIX, pero el gran salto eh, se ha dado eh, en los años 60-70 eh, cuando eh, los estudios eh, de historia pues crecieron enormemente en alumnos y en importancia académica dentro de las universidades y los centros públicos de investigación. La mayoría de nosotros digamos hemos accedido a esta profesión de una manera vocacional eh, y que practicamos pues generalmente en las facultades donde está la licenciatura de Historia, pero también en otras facultades, porque hay Historia de la Lengua, hay Historia del Derecho, hay Historia de la Medicina, hay la Historia del Pensamiento Social, que están en otras facultades de Humanidades y de Ciencias eh, Sociales. Ya en nuestro tercer congreso, en el año 2004, planteamos, según nuestra propia experiencia, eh, como movimiento historiográfico del siglo 21 que había que incluir en la comunidad académica de historiadores eh, a buena parte de la enseñanza de la historia no universitaria. Eh, generalmente son profesores, algunos de ellos investigadores, incluso doctores, y que aportan una parte. Importante de la investigación histórica en este momento por la dificultad también que hay en las universidades para absorber a todos los doctores eh, que va a que vamos generando eh, eh, a través de, de, de los procesos de investigación y, y a partir de los equipos de investigación que, que dirigimos, ¿no? por lo tanto hay que ampliar a la enseñanza universitaria a la comunidad académica de historiadores adaptarse al nuevo ciclo y a la expansión de ese interés y de esa capacidad para hacer buena investigación en historia. Después está la definición amplia de, del concepto de historiador, donde ahí sería historiador, pues todo el que escribe la historia. En, en, en algunos países latinoamericanos incluso los estudiantes se consideran historiadores. Bueno, en fin, de todas maneras eso hace ya un tiempo. Por fortuna, porque eso quiere decir que la historia interesa mucho, hace ya un tiempo que los historiadores académicos no tenemos el monopolio de la escritura, de la, de la historia. Aunque sí, tenemos pues, la mayor credibilidad, al menos en rigor y en conocimiento y en dedicación a la investigación histórica. Faltaba más, pero, pero otros también entra, compiten con nosotros en, en ese campo... Eh, y, de, de, y es algo de lo que tenemos insisto que eh, van a gloriarnos porque quiere decir que algo hemos hecho bien los historiadores de oficio porque hoy la historia está muy demandada desde todos los ámbitos culturales sociales eh, y políticos probablemente porque también estamos viviendo unos cambios históricos que se iniciaron en la transición del siglo XX al siglo XXI y que todavía no han eh, parado hay tres me voy a referir a tres tipos de historiadores no académicos los estudiosos de siempre los sujetos históricos actuales y, y divulgadores y narradores de, de ficción en el primer caso eh, los historiadores aficionados los ha habido siempre por fortuna ¿no? insisto nosotros no no queremos imponer el monopolio sobre la escritura de la historia sino convencer de, de que la historia hay que investigarla con rigor, con fuentes y eso exige una una formación que puede ser a través del sistema de enseñanza superior pero también puede ser de una manera autodidacta naturalmente. Siempre ha habido estudiosos aficionados por la historia que pertenecen a, o se ganan la vida en otras, en otras profesiones también es cierto que siempre ha sido esta historia, digamos, eh, no profesional, eh, muy tradicional, eh, centrada en los datos, en las datas, en los nombres y los lugares, en fin. Y, y, y, y, y, y se da principalmente un ámbito local. La historia local tampoco es un género, eh, muy frecuentado por la historia académica, por lo tanto suele ser útil y a, a, no solo a, por las investigaciones o los, los resúmenes o los estudios o las divulgaciones que hace, sino también porque descubren fuentes que, que antes pues no, no no se conocían o, o etcétera. Es decir, los consideramos parte de esa de ese concepto de historiadores en el sentido más amplio. y pues están decía los sujetos históricos actuales que también quieren escribir la historia en aquello que le atañe particularmente y además están en su derecho naturalmente. Por ejemplo, el caso de la memoria histórica y el caso de los nacionalismos, claro, siempre he visto desde, desde España, pero creo que se trata de un fenómeno mucho más amplio, no solamente en Europa, sino también en el conjunto de, de este, del mundo eh, en este siglo que tanto está cambiando todo, ¿no? de, un día, de un día para otro, insisto, un, proce un proceso de cambio global inacabado por el momento. Bueno, todos sabemos, sobre todo si estáis en España y, y en algunos otros países de América Latina que han iniciado ayer, ellos, como el caso de Argentina, el movimiento de la memoria histórica, que se trata de un movimiento sociopolítico de las víctimas de las dictaduras sus familiares sus compañeros eh, que tratan de rehabilitar eh, lo, que, lo, que ha, lo que han sido las, lo, lo que son las olvidadas víctimas de las dictaduras y al mismo tiempo saber eh, mucha de la verdad que o bien está oculta o bien eh, desde el mundo académico no hemos sabido eh, difundir al, al, gran, al gran público eh, eh, en este momento ya hay muchos historiadores, arqueólogos, forenses en fin, diversos profesionales pero fundamentalmente historiadores que están ayudando a las asociaciones de la memoria histórica a encontrar los restos de sus, de sus desaparecidos y a, re, y a rehabilitar eh, eh, esa parte de la historia que los vencedores eh, han, han, han ocultado. Tenemos en común, por lo tanto, historiadores y movimientos memorialistas eh, que, que queremos saber eh, la verdad histórica, es decir, toda la verdad histórica, y supone una gran ayuda. Muchas cosas que no sabíamos o que sabíamos malamente, hoy conocemos mucho mejor, por ejemplo, sobre lo que ha significado el franquismo gracias a... A los, ...a los movimientos reivindicativos de esa parte olvidada eh, de las víctimas de, de la historia de la época de la dictadura. El otro, eh, eh, el otro tema de sujetos eh, históricos todavía activos hoy en día que quieren escribir eh, su propia historia... ...está el caso de los, de los nacionalismos muy, muy activos... Eh, han reverdecido en este nuevo siglo, concretamente en España. Creo que es un modelo para todo, para todo el mundo, por toda la tensión y el debate que existe sobre esto del nacionalismo español y los nacionalismos eh, periféricos. Eh, hay, hay historiadores que, de una manera más directa o menos o menos directa, están, estamos implicados. En esta, en esta escritura de la historia y el punto de vista de las diferentes opciones de nacionales, sobre todo en España, insisto, que es un país eh, plurinacional. Entonces ahí se da el compromiso, digamos, más transversal, más, más extenso eh, a la izquierda, a la derecha, eh, insisto, más extenso también también. Eh, punto de vista de las comunidades autónomas, eh, sobre todo si incluso vamos más allá de las tres nacionalidades históricas en España. Ambos, el nacionalismo central y los nacionalismos periféricos, son legítimos y merece la pena no solo ser estudiados, sino también merecen la pena eh, comprometerse con eso que en definitiva es un derecho democrático. Eh, hay que recordar que eh, la identidad nacional se constituyó en, en derecho político eh, en el mundo occidental a partir de la revolución francesa y estamos todavía al calor de esa, de esa ilustración y de esa nueva realidad histórica que, lo, que los acontecimientos eh, posteriores no han hecho más que subrayar, porque ya queda muy atrás, obviamente, la revolución francesa y en general las revoluciones burguesas y en el siglo XXI que estamos con la revolución de la globalización todavía pues tenemos que enfrentarnos a un hecho eh, político eh, social cultural como son los nacionalismos y no podemos eh, hurtar a, a la disciplina de la historia de, de estar ahí presente también eh, junto con los con, con, los, con los políticos y los ciudadanos normales que están muy preocupados por ese tema y algo más fuerte todavía, que se sienten, digamos, eh, con esos temas como, como se encuentran a sí mismos, o sea, forman parte muy importante de su identidad, de nuestras identidades. La realidad es que en España al menos eh, todo este tema de los nacionalismos lleva a un debate más político que historiográfico y eso que la historia está muy presente no solo por parte de los historiadores que tratamos de decir algo en ese campo sino por parte de cualquiera empezando por los propios políticos nacionalistas que están en su derecho también de dar su opinión sobre la historia de las diferentes comunidades nacionales en este caso que han constituido la, la historia ya no digo contemporánea y modernas sino incluso más allá de eso la historia de, de la península ibérica en su conjunto. Por tanto, ahí hay que estar. ¿no? Eh, ocho en falta, en ese sentido, que, que no se realicen congresos sobre la identidad, desde el punto de vista conceptual, pero también desde el punto de vista concreto sobre la identidad en la península ibérica, donde estemos todos. Los que nos consideramos eh, gallegos y españoles, eh, solo gallegos, eh, solo españoles. Eh, primero gallegos y después españoles o al revés y lo mismo se podía decir de vascos y catalanes y otras realidades eh, identitarias regionales que existen en, en la península ibérica, ahí hay que estar ahí hay que estar y, y el mundo académico debería poder ofrecer digamos un terreno hasta cierto punto neutral donde siendo lo que proponemos con congresos de historiadores pues claro, no se puede manipular de una manera obscena como se hace a veces pues la, la historia de una nacionalidad, de un país, de un estado porque los propios colegas que tienes a tu lado, que tienes enfrente, te lo van a decir entonces sería un campo más o menos neutral que permitiría profundizar en un hecho actual muy potente y que no da avisos de que amaine en cuanto a, a esa potencia eh, y ese oleaje que nos mueve a todos en un sentido o, o en otro bueno, en tercer lugar, y ya termino tenemos eh, eh, el grupo de, de, de personas que, que, que están escribiendo la historia a través de la divulgación y de la ficción yo creo que a, a esta altura de... De, del siglo XXI, ya podemos decir que los historiadores académicos no tenemos la hegemonía en la, eh, en, en la difusión de la historia pensando siempre en el gran público no, no en el público de, de, de universitario eh, de una manera estricta, ¿no? sino en general al gran público ahí están en primer lugar naturalmente eh, los campos de, de escritura pero también de conocimiento y de divulgación de la historia como, son, como es la novela eh, como es eh, el cine eh, eh, la televisión internet con los juegos eh, de tema histórico eh, etcétera ¿no? eh, bueno, eh, eso sí que llega al gran al gran público como, como ya sabemos por ejemplo Centrándonos eh, en el origen de este tipo de, de escritores de la historia, que es la novela. Eh, eh, al principio, cuando se empezó a hacer una historia con documentos, en el siglo XIX, los que iniciaron, eso eran novelistas al mismo tiempo que, que, que historiadores, después se fueron decantando la por una historia más profesional en aquel momento a través de los de los archivos y, y de las bibliotecas eh, principalmente ¿no? entonces los novelistas los, eh, del género este de la novela histórica los hay que más realistas menos realistas, que se documentan más que se documentan menos pero todos tienen en común que cuando eh, la, los datos que reúnen son insuficientes o tienen lagunas, inventan personajes, temas, tramas, claro, generando un producto cultural, histórico-cultural, pues más atractivo, siempre para un público amplio que, que, los, que los estudios eh, eh, académicos, que ya nos encargamos nosotros, además, que sean poco atractivos para un público amplio en exceso. Es, es un, una autocrítica lo que, lo, que quería, lo que quería decir. Es decir, que hay una investigación sin divulgación y hay una divulgación sin investigación, en el sentido de que a veces efectivamente leen a la eh, bibliografía, pero no, no, no investigan sobre fuentes, los que hacen, ni siquiera los que hacen la novela histórica más realista que podáis eh, pensar. Por lo tanto, nos, nos encontramos con que lo, los, los que cultivan la, el género de, de novela histórica utilizan eh, los libros y, y los trabajos de los historiadores, pero a la inversa eso no es, no es así y eso había que corregirlo. De entrada partimos de dos mundos enfrentados. ¿no? Es decir, desde el punto de vista académico, hay que decirlo con claridad, pues hay un sentimiento de desprecio y un exceso de corporativismo a la hora de enfocar el tema de la ficción eh, histórica y otro tipo de divulgaciones de, de la historia hoy en Boca. Y por la parte de, de, de los eh, escritores de ficción histórica, se nos critica, yo creo, con parte de razón, o con buena parte de razón, por, por nuestra incapacidad de llegar al gran público tampoco muchas veces se pretende porque como sabéis tenemos la virtud o el defecto ambas cosas depende del punto de vista de, de escribir de colega, para los propios colegas no para el gran público y, y, y no, por lo tanto no llegamos al gran público tampoco tenemos la intención muchas veces de, de, de llegar al gran público yo creo que es nuestra responsabilidad como profesionales de la historia, el Estado nos paga para que escribamos la historia y para que enseñemos la historia, tender puentes con, estos, con, todos, estos, con, todos, estos, con todos estos tipos de, de historiadores no académicos, pero sobre todo con, con, con, con los autores de ficción y con los encargados de la divulgación histórica por, por su propia eh, iniciativa. ¿no? Y para eso, propongo dos cosas en primer lugar ir más allá del currículum cuando investigamos escribimos y difundimos primero lo hacemos para incrementar el currículum y la carrera académica lo cual es legítimo y además es un derecho pero que debería ser compatible con ir con nuestros temas con nuestros enfoques con la manera de redactar con el formato en que se difunde, ir hacia ese gran público, porque en definitiva es la manera más básica que tenemos para darle una utilidad social de la historia. Mi experiencia es que es posible compatibilizar una escritura académica con una escritura que llega al gran público en la página web y mi página web personal, que suelo recomendar, porque allí tengo... Trabajos que guardan relación con los episodios de esta, de esta serie de, de vídeos breves eh, tenemos ya un eh, millón visitas es verdad que lle llevamos con esa web mía 20 años pero es mucho, un millón mil visitas considerando que allí lo que hay es un currículum y un centenar de trabajos y para mí es la prueba, yo además era mi intención probar que era posible eh, hacer trabajos que sirvan para la academia y al mismo tiempo interesen al gran público en mucha mayor medida que lo que está pasando que es un fenómeno más reciente con Academia Edu donde también naturalmente todos colgamos ahí. En nuestros artículos, pero es de colega a colega, no, ahí no llega el gran público y seguimos teniendo, por lo tanto, el problema fundamental que estamos tratando aquí. Hacer una historia que sirva para incrementar el, el saber histórico, pero al mismo tiempo para difundirlo en el conjunto de la población, no solo a través de la enseñanza, sino también a través de la lectura. Y la segunda propuesta que quería hacer para... Tender puentes entre los historiadores académicos y los interesados por la historia eh, desde fuera de la academia es lo que propuse en el año 1999 en el segundo congreso internacional de historia de debate aquí en Santiago de Compostela y, y que llamábamos en ese momento la nueva historia narrativa, es decir, si ellos aprenden de nosotros eh, eh, lo que pasó en la historia, sacan datos para sus novelas de, de los libros y de los artículos historiadores, nosotros aprender de, de los autores de ficción sobre cómo escribir la historia para que llegue a un gran público y no todos, pero algunos temas y algunas fuentes y documentos históricos se prestan o se pueden prestar para elaborar personajes, tramas, eh, que in, y, y, y hechos que, siendo históricos, rigurosamente, siendo rigurosamente históricos al mismo tiempo, puedan interesar a un gran público. Es decir, como serían como una narrativa hiperrealista, pero no menos interesante. Por ahí creo que, que, que hay que ir y, y sobre eso volveremos a hablar eh, eh, pues eso, a lo largo de, de este curso en otro en otro momento. Nada más para saber más de lo que hemos hablado en el episodio número 6 sobre historiadores eh, aconsejo un curso que di sobre la sociabilidad académica en la época global que está colgada está colgado de, de, de, de youtube de la página de Historia Debate, también de la mía perdón, del canal de Historia de Debate, también del mío personal en YouTube y por otro lado recomendar también de ese segundo Congreso Historia de Debate al, al, que hizo, al, que, al que hizo referencia mi conferencia El Retorno de la Historia donde hablo esto de, eh, eh, de intentar una nueva historia narrativa que compita con la historia eh, de ficción eh, a la hora de llegar al gran público. Nada más, la próxima semana... En el episodio número 7 hablaremos de las fuentes históricas. Buen día.